Piloto, el comandante Anderson está aquí. Investiga estas instalaciones. Te veré del otro lado. Esto está muy tranquilo. Podríamos estar yendo a una trampa. Así es, pero el reporte. Convoca a todos los equipos trabajando en el reporte de análisis del ARCA a la sala de conferencias para la presentación del general Martin. Gracias. la estabilidad. No creo que estemos listos para. la se te olvida que te... ¿Qué ocurrió? En estas instalaciones hay desajustes que parecen provocar... Al neutralizar las fuerzas de la milicia, aseguraremos la existencia de la raza humana. Sí, piloto. cuerpos se de forma inusual, sin embargo, algunos muestran señales de impactos de arma. Espero que Anderson siga con vida. Anderson es un piloto bien entrenado del E.R. Ha sobrevivido múltiples misiones encubiertas en territorio enemigo. Ninguno de estos restos concuerda con el perfil genético del comandante Anderson. Puede que siga con vida. BT. Encontré a Anderson. Está... en el techo. Objetivo completado. Encontramos al comandante Anderson. Qué cruel, BT. Correcto. Las señales del cuerpo muestran una forma de fallecimiento violenta o cruel para los humanos. la muerte de Anderson, se te ha transferido el mando de la operación espacial 217. Felicidades por tu ascenso, piloto Cooper. Los siguientes son instrucciones de la misión de la comandante Sarah Briggs del EER de la milicia. Comandante Anderson, hace dos semanas interceptamos señales de IMC. Encontraron algo en Typhoon donde se produjo una gran explosión de energía que creó desajustes temporales. Quiero al EER en el área para filtrarse en la instalación. Entendido. Buscaré respuestas. Este brazalete que recuperamos durante la operación Osopardo debería protegerte. Sabemos que IMC contrató a Cuban Bliss y a sus mercenarios para proteger algo importante allí. Así que ten cuidado. Y Anderson, sabes lo mucho que me encanta escribir reportes de decesos. Así que no vaya solo. El EER es un equipo. Piloto. La información recuperada del casco de Anderson parece estar incompleta. Estamos obligados a mantener y completar la operación especial 217. Sugiero encontrar el brazalete de Anderson antes de proceder. No vi ningún dispositivo en Anderson. Debe estar en la otra mitad de su cuerpo. Detecto una grieta en el edificio de servicios de seguridad. Le daré acceso. Manejaré aquí y analizaré la estructura anillada mientras investigas las instalaciones sin busca de información y del dispositivo perdido. Bien, tal vez a la próxima puedas arrojarme a mí. Anotado. El incluso podría tener un dispositivo avanzado de camuflaje Recibido, redes láser en línea Enviando un equipo a investigar